Tenemos que presentar sí. un espacio fundamental en los jueves de este programa. Perla al rescate, señoras y señores, una vez más. <risa> no deja de sorprenderme esta presentación, pero aparte ahora le agregó cara a Robin, chicos. No sé si lo están viendo que ahora Robin tiene la cara de su perro, el blanco. Ay, no, no me había dado cuenta. Me mata, me mata, mata. prendiendo el televisor en este momento. No entiende, no entiende nada. nada. Está cambiado auto automáticamente. No A mí me parece que no entiende. La gente está bien en la ¿Me? televisión. Soy yo, soy yo. yo? Ahí está Blas. Blas. Ah. Blas. Pero lo Apareció logramos. en el cielo la perla señal Un grupo que tenía que venir a Canal 7 Claro que sí Y no vengo sola, vengo con un montón De información para ustedes Y una super capa ¿Cómo podemos ayudarte Perla? Nosotros somos tus asistentes claro. ¿Y secuaces? ¿Y secuaces? Tu secuase Necesito ayuda posición? Hola Dani, hola Clarice Hola, hola, hola, hola, <risa> hola. Ahora bueno, Ya bajo a ti Deme un segundo Un cafecito por favor Toma, querés un hilo de agua este registro, Pérez Aguas ah, Gracias, claro, ¿cómo Para que se un poquito la garganta, que tengo uh, un poquito de agua no. ¿ustedes creen que esa corrida me ha cansado? Yo, sí. que ando por las calles <risa> Definitivamente sí. <risa> Yo que ando por las calles, rescatando Buscando Animales que merecen un hogar Igual Nada puede no, detenerte Nada puede detenerme, salvo que Estoy un poco triste. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué? No sé si, hay que, si, si decirlo o no decirlo. Estoy un poco desilusionada. ¿Por Uno tiene ¿Por que qué? ser sincero en la vida. Si ah, ¿De quién? De, de la sociedad en general. Ay, no. Oh. No, me estuve contactando, estuve preguntando ¿Sí? con, la, con los candidatos que hemos presentado acá al aire. Dije, a ver, alguien ya debe tener una familia. ¿Y no? No. Mm. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa del otro lado que no están adoptando estas mascotas maravillosas? Claro. Claro sí. Sí. Porque la idea de este segmento es que ustedes puedan conocer a todos los animales que están buscando un hogar y también el trabajo que hacen muchas asociaciones uh -huh. o personas que tal vez tienen un, un corazón muy grande y tienen la oportunidad de poder ayudar a muchos animales que estaban en situación de calle y ahora esperan tener una familia. Cómo es el caso de tres candidatos que voy a presentar ahora, A ver. que son unos preciosos, por favor señor director, vamos con el primero. Oh. Oji. Eres Oji, por favor. <risa> Miren qué bonito que es Oji. Ese no es Oji, no importa. Ah, no, está mal la fotita. Pues quiso ser Oji. como lo pero bien. Lo, lo <risa> O, hoy se llama Oji y además Oji significa hoy en italiano ¿En serio? Así que hoy se llama Oji, le tocó ese nombre Claro, bueno, voy a dar la información de Oji de Oji? Que es, eh, bueno, acaba de cumplir un año, está castrado y en el caso de que quieras adoptarlo, bueno, ya llegaría desparasitado con la vacuna antirrábica. Ay, él es un amor con las personas y le encantan los niños. Eso se hable con perros y gatos. Muy sabe bien. caminar con correa, que eso ah, es muy importante. Sí, claro. porque Gato, totalmente. Porque es, muy bien. Sí, porque es ideal para la gente a la que le gusta hacer deporte. Te va a acompañar él, te va a acompañar. Claro. En el caso de que quieras adoptarlo, lo contactas a ese número de teléfono. Y le pedí ¿Y? una foto Le <risa> una foto. Este. Esto es no. como en, en Tinder perruno claro. que Cuando encontrás a alguien en Tinder no es la persona no era que claro. esperabas Claro Lo claro. no, importante tucada, la es que, foto. que el teléfono es el correcto Es el teléfono de Florencia Vallejos Que yes, hace una no labor no. maravillosa eh, Es de tamaño mediano llega hasta las rodillas por las dudas que te estés preguntando a qué altura tiene. No llegaría a la cadera con el Claro ¿Qué, ¿Qué rodillas? La vida está muy abajo Claro. Y algo importante, vos querés eh, adoptarlo Bueno, te comunicas con Flor y ella te lo acerca hasta tu domicilio Quiero dejar constancia de que todas las adopciones que se realicen Son adopciones responsables Y por eso tienen un seguimiento Por lo tanto después se comunicarían con vos Te preguntarían, bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Audrey? ¿Cómo está? Ha ido al veterinario. Uh -huh. Esa información que es súper importante. ¿Quieren que se los describa? ¿Sí se lo imaginan? Eres <risa> negro y tiene una mancha blanca en su hocico que va hasta su frente. Oh, es mirada. muy, pero muy bonito. Me, me, <risa> <risa> eh, en fin, me preocupa haber mandado mal las fotos, pero Estoy temblando. No, no, no, importa. Importa, no, pasa nada. no importa. No importa. Vamos no. ahora entonces a mostrar otra placa, por favor. ¡Agatha! ¡Agatha! ¡Es <risa> tiene mucha cara de ágata. ¿eh? Tiene sí. mucha cara de Tremenda. ágata. Claro que sí, bueno, acaba de cumplir un año, está esterilizada. Ajá. Y bueno, y también, por supuesto, sí, eh, la adoptas. Viene ya, tiene puesta la vacuna antirrábica. Bien. Es un poco desconfiada sí. de los desconocidos. Ay, qué bonita, qué bonita. debe miedo. haber pasado por situaciones de. Sí, es un poquito de, ahí de confianza. Ajá con paciencia y amor se adapta muy rápido. Muy bien. Dato súper positivo de Agatha, es súper sociable con nosotros perros, no tanto con los gatos. Hay okay. algo ahí que. Mm, bien. Y saben que es de tamaño grande. Tamaño grande, bueno, depende. Depende de qué tamaño tengas vos. <risa> <Por eso, risa> comparado con quién. Nosotros claro. no somos parámetros de nada. Claro, un La cara que tiene por es muy favor linda. preciosa Agatha también. Te contactás con Florencia, que ya ella, ella los tiene alojados ahí de huéspedes en su casa, esperando. Ah, bien, es, un hogar. es hermanita de Oji por ahora. Por, mira, es hermanita adoptiva. Claro, la viviendo con Oji. Ahora te de voy a mostrar. Es concubina, concubina de Oji. Es concubina, pero ahora te voy a mostrar a la hermana biológica, hermana real ah, de, ¿De Agatha, que es amatista. Ah, son por todas piedras. sea Matista. A ver. Wow. Al no por cambiar una onza con a Matista, porque ah, son Matistas, tres. O oh, sea, no sé, no sé. Esta Matista. A ver, sí. Sí. Esta Matista. Vamos, Matista. Ahí está Matista. También le cumplió un año, está esterilizada y eh, también tiene ahí un tema de, de desconfianza con los desconocidos, pero bueno, es bastante, bastante sociable. Es muy linda. Eh, es bastante social. Miren la carita, esa carita que está ahí dice: Adóptame, adóptame. Quiero ser parte ser tu de bebé. tu familia, es quiero es que bebé. me adopte. Ya dije, la dije, te la han sacado la foto como que justo está escuchando algo, ¿viste? Claro que Apagado sí, está ahí atendi. Eh, es preciosa, bueno, también se lleva muy bien con. Con los, con los perros, por ahí con los gatos, no también te lo digo, porque bueno, esta información hay que darla y después a sumarse a la pero familia. Pero todo puede cambiar cuando uno está en una casa con una familia y con Exacto, amor todo cambia. con amor todo cambia, uh -huh. ese es nuestro mensaje. las preciosas. Ay. Sí. Bueno, son hermosas, esa sí es la hermana biológica, Bien. son hermanas. de sangre. Y tiene la chica. Las tiene toda Florencia que le manda un beso, maravilloso el labor que hace. Imagínate que alguien adopta a los hermanos. ¡Qué hermoso! ¿Por qué no? Sí, ¿Por sí, no? ¿Por qué no? ¿No ¿Por claro. una casa claro. grande? Yo sí. digo, mirate ahí, mirá la ventana, decís, wow, ¡Qué enorme patio! No, no. ¿Cuánta soledad que tengo? Sí. ¿Cómo me gustaría sí. tener con no, no. quién compartir? compartir? mi vida claro. Aparte, claro. si claro. tenés dos mascotas, se entretienen mejor Los podés juntos Se le acompañan, no claro. destrozan la y casa Y más si se han criado juntas, es claro. como que ya tienen ese vínculo Tú claro. juegan al truco, sí. no, una cosa Y <risa> capaz que vos no estás en condiciones Hoy por hoy de adoptar una mascota Pero viste que siempre dices, ay, tengo ganas de adoptar un perrito Te pregunto a una amiga, claro. bueno sacale foto a la yeah, pantalla Mejor bueno, de Mañana pero... y reenviala a tus grupos de claro última. Sí. Tu grupo de laburo, del colegio, las mamás del colegio. Ahí lo, lo compartís y hacemos una red muy grande. Solidaria, me encanta. Tal cual. De igual forma también todas estas mascotas, todos estos animales... Eh, están subidos al Instagram de Mejor de Mañana Para que tengas toda la información Y también el visto? teléfono para que te pongas en contacto En caso de estar interesado En ampliar tu familia Qué lindo, Carla. Eh, Yo quiero destacar en las fotos Que me he quedado pensando La cara realmente de velocidad que tenés en Super Perla ¿Vos has visto? Ah, sí, por sí, favor, sí, sí Es fabulosa pues, es eh, esa edición Y nos gustaría que la hagas ahora en vivo también, claro Porque sí. es como que tiene cara de velocidad Es como casi muy despacio sí, a a despacio, muy despacio. Velocidad, Su velocidad, suba velocidad, máxima velocidad Y se congela, ¿viste? El cuello se le pone tenso y todo chón Sí, sí, sí, sí. No, Super Perla Super cara de velocidad, la verdad que me ha impresionado claro. Y esos pectorales ¿Viste? No, ahí va el Super Perla, una cosa loca. que ha no. entrenado el cuello ¿viste? Claro. Sí, sí, el cuello mucho Che, creo noticia. que hay noticias hay Informan noticia. ah. que han encontrado al verdadero <risa> o eso espera este. El, supuestamente oye de recién, ¿quién es? ¡Ay, es. ¡Ah, bueno! ¡Un estruzo! Bueno. ¡Un ¡Un <risa> para la semana que viene! No, es, es una... Igual, mire, todo pasa por algo, porque esa mascota... Esa, esa, la tengo como mascota. Es, ese animalito, ese perrito, lo habíamos presentado la semana pasada. ¡Ah! Okay, bueno, estamos right. renovando la invitación. Tal vez él quiera aparecer de nuevo como diciendo... Ese oh, ¡Es el falso Oji! ¡Ese es el falso! Pero igual me creía mucha ternura. Oh, ¡Ay, lindo! Wow. Se puede bautizar Oji también, ¿por qué no? Yo me, pregunta, ¿qué pasará claro. si el perro está viendo la tele y se ve ahí mismo? Estoy en Está emocionado la... para mí. Están el perros, emocionados. Hay está perros que emocional. se ladran. Sí. sí sí, sí, sí el mira, Hablando de perros Fer, después si puedes meterte a Instagram, eh, la mujer de, de Fer compartió un video muy divertido de tu perrita llorando con el bebé. Ay, ay, está ay, en las redes. Así que si puedes A poner... un perro. Es, es, es muy divertido y maru lo ha compartido. Así que si puedes ponerlo porque es tremendo hablando de mascotas. Ay, sí. Lo que hacen las mascotas cuando están con los bebés. Me encanta. Lloran los conjuntos Es muy divertido. Yo propongo, sí, Lucas, para, para tu segmento de perlas, las reacciones de los perros. Sí, Cuando ven películas y pues hay perros que, que sí, empiezan a ladrar. Es y, Muy buena. Son una maravilla, así que recomendado. Bueno, espero, por favor, que lo piensen. Que agranden la familia porque hay muchos muchos perritos, perritas que están en situación así, si están en la calle. Eh, se viene el invierno, así que qué mejor que agrandar la familia, agrandar sí. el corazón. Siempre, siempre es lindo, siempre son preciosos. Me si encanta. no te gustan los animales, voy a aparecer como ¿En super perla. La noche. <risa> te convertirás en, en, en villana. En, en la, la cama, en la la... Los pies. <risa> ay, ay, horrible. Bueno, no se encanta, en el Instagram mejor de manana. Ok que aparece ahí, va a quedar toda esta plaquita con el hoy, el falso hoy, el impostor, todo complicado. Porque si quieren adoptar y si se quedaron con cualquier duda, ahí pueden dejarnos el mensajito. Y yo tengo otra, otra pregunta. Ay, a ver, Mira, chicos, te tenemos que ver. Con con con Simon, ver Dani, porque ver, la verdad ver. que hay, también es parte de las mafetas, tremendo. Miren? Ay, amor. Claro, eso está avisando. Vengan a cambiarle el pañal loco, y ahora igual que él, de verdad. Cualquier... Claro. bueno abuelo al padre. Papá, vení, ya son las 3 de la tarde. Ay mirá, qué, qué coro. Yo creo, conociendo la relación de Inca con, con Fer y con Maru, que es el productor del programa, que llora porque el bebé llora. Sí, está Sí, bien, claro. Qué bonito. Dice, si él llora, bueno, yo también ¿Eh? me prendo, Habrá ¿Un coro? que Un coro. Ahora, pobre ah, Maru. ¿eh? Pobre Maru, ¿eh? Maru ¿a ¿quién la va a ayudar a Maru ahora?